así es ah, sí, gente Como están viendo en el título Perdí todo mi progreso Todo Bueno, en realidad no todo Si yo voy acá Y voy a niveles A create Tengo los niveles que creen Pero... Nada Y eso no es lo peor Yo me voy a... No sé, por ejemplo eh, Nine circles Nada Nada Cero no les quiero explicar Cómo es que perdí mi progreso Porque eh, la verdad que no tengo ganas La verdad, y vamos a poner la música porque Un poco más bajito No quiero explicar cómo es que perdí mi progreso La verdad, eh, no tengo ganas Pero bueno Así que bueno, este video se va a tratar de recuperar Lo más posible Este, bueno Primero que nada, lo que necesitamos es mi icono, mi icono con mi esto y esto bueno, por lo que vemos acá tengo que completar cluster y con este listamos 30 eh, monedas secretas, o sea las monedas del nivel de acá, ¿no? Bueno, vamos a estereo mandes y listo bueno, por lo menos no perdí los niveles, que es lo que más. Lo que más me hubiese dolido, la verdad. Bueno, es que también. También perdí lo, lo, los niveles. Los niveles que completé en. Acá estos niveles. Los niveles oficiales es que me da igual porque es que literalmente hace nada me estaba planteando el todos seguidos. Así que no es un problema, el problema es este. a um, niveles de, como Nine Circles, Chaos Airflow, Problematic, esos niveles. Que me cuestan un poquitito más Porque son más difíciles Entonces necesitamos Este 30 monedas Si quieren puedo hacer una serie De Recuperando mi progreso Igual tranquilos que El video de De Nine circles Dos veces Va a venir No lo completé todavía Es por eso que Que no, no lo subí todavía eh, Yo subí el trailer Pero todavía no lo completé Porque soy así especial Pero bueno No pasa nada Ahí va Adiós. Ah, Así que, si, si quieren, eh, puedo hacer un... Como dije, una serie recuperando mi progreso. Eh, primero lo que voy a hacer en este video es recuperar mi icono. Y... Mmm, mi icono y bueno, y si puedo, voy a completarme algunos niveles que, que tenía... No sé. No sé, gente. No sé lo que voy a hacer en este video, pero... Mi meta va a ser recuperar mi icono. Y aprovechar, de hecho, voy a aprovechar que perdí todo mi progreso. Voy a aprovechar lo malo que tiene eso para hacer una serie recuperando mi progreso. Voy a no estar te entretenido, no sé. Entonces díganme en los comentarios. Y si no, bueno, lo hago ya por mi cuenta y, y, y listo. Mira cómo bloqueo logros, que hermoso. Try out. Yo creo que ya con esto puedo jugar cluster. Aunque. no, que también para, para el color negro también necesito este.. Las 30 monedas, así que. A ver. Sí, ya no está. Entonces ya cluster lo puedo jugar, ¿no? Me parece a ver. Si, sí, no parece, boludo. O sí, sea que está bien, bien, bien, bien, Bueno, vamos a vamos a computarnos eh bueno este gente eh, vamos a poner un, un icono así temporario, vamos a ponernos no sé, este... pagámonos esto ok, para, mientras tanto quiero ver eh, cuál era la nave esta Clutterfunk 5, no, esta no era, cinco, no, 500 tampoco, creo que creo que era esta la que, no, esta no era ¿cuál era la nave que utilizaba yo? esta no no, Electromandamientos, o sea, yo creo que con el Electromanamentos puedo, puedo recuperar la nave que tenía. Creo que creo que era con Electromanamentos. Y si no, va a ser claro al phone. Lo de los colores los voy a ver después, pero por lo menos. A ver. Eh, lo de la, la rueda da igual, porque al estar los dos colores negros, eh, no importa la.. La abuela que use. Sí, me da igual la copyright. No se metieron en el video no pasa nada. ¡Ah! Oh, Dios. Bueno, tuve un color no, no pasa nada. <risa> Ahí va, bien, bien, bien, bien, bien. A ver, ¿era esa la nave? Sí, sí, era esa la nave, bien, bien, bien. Perfecto. A ver. Eh. No, no, canas. Este. Okay, ya con esto tengo una nave. La bola, como dije, da igual. El UFO... También, o sea, en realidad sí que no da igual, pero, pero bueno, la de wave da igual. Esto da igual. Y yo tenía... ¿Cuál tenía? ¿Esta? No, no, esta no es Pues son shards, no, Este... ¿Cuál era esta? A ver, ¿para qué horas en el shop hay algo Sí, era esta. Pero necesito... Necesito 2000 orbes. Bueno, no pasa nada. Eh, ok. ¿Cuántas monedas tengo? ¡14! Necesito... ¡30! Bueno. Vamos a niveles que me sepa mejor. Porque es que si me voy a... Por ejemplo, vamos con... con, con... Dale, vamos a ver, vamos con eso, tal vez. mm -hmm. con Cluster? porque total lo, lo voy a tener que. Mmm... lo voy a tener que ganar de todas formas porque necesito esto para el otro color negro, así que. Así que sí, sí, dale, dale, dale. Es que me acuerdo que ese subido me recostaba ah Dios. Fuck. Dios, pero yo necesito. No, que sí, boludo, que me olvidé que tengo que ir por la moneda de abajo. No recuerdo si agarrar la moneda o no. Da igual Ahí va, bien, bien, bien, bien Bien, bien Dios Eh es porque acabo, acabo de desbloquear los dos colores negros, ¿sabes? Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, pará, ¿cu ¿cuántos, cuántos, cuántos? Mira, encima sí vuelvo a agarrar con las tres monedas, que siguen sí capo. Bueno, vamos a ponernos esto Queda igual el cubo, es que... ahí va Vamos a ponernos esta nave La buena Bueno, es que el UFO Era este lufo UFO, que era 45 No, ya, ya, ya, ya me da igual, porque este como listo y... podemos ponernos este O este Es que... Yo tenía otro Que es el... Ah, mira, ya, ya no lo voy a comprar A ver Este Perfecto Nos queda el trail Nos queda el trail Que es importante Este creo que era No con más packs Era este... No, con el Tienes más packs Hacía el, el trail rainbow Este es este No, rampaje ah, creo que tengo que destruir varios Pero bueno ya con esto, por lo menos tendría mi icono de vuelta, a ver si, creo que era con esto, a ver. Bueno, este, bueno, espero que les haya gustado este video, un video así de... que quise hacer, en vez de, como como hice una cagada y perdí todo mi progreso, dije bueno, vamos a sacar provecho de eso, para sacar provecho de la cagada que hice y vamos a hacer una serie recuperando mi, pro... mi progreso. No voy a recuperarlo del todo, obviamente, no me voy a poner acá a grabar pasándome 300 niveles, pero pero, pero bueno, algo voy a hacer. Así que bueno, eh, si quieren más capítulos sobre esto, este, denle like, igual tranquilos, eh, voy a seguir haciendo esto, pero también voy a seguir practicando el Nine Circle dos veces y otros niveles, como por ejemplo... Bueno, no los quiero spoiler. Bueno, chau.